Bienvenidos a este estudio de la Carta de Santiago, la Epístola de Santiago. Como ustedes están viendo aquí ya en esta página, lo que nosotros vamos a estar trabajando justamente es en un material, perdón, inductivo, es un estudio que lo vamos a hacer eh, con este material eh, y la, el texto que estamos viendo ahí dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es uno de los textos... Eh, claves de Santiago, uno de los textos también más polémicos en toda la historia del de cristianismo, porque ya lo vamos a, a ver después, pero tiene eh, mucho, pero mucha profundidad lo que vamos a estar estudiando. Como ustedes también están viendo, eh, yo les voy a estar enviando este material, este PDF, para que cada uno de nosotros lo pueda trabajar día a día y semana a semana. A diferencia del estudio de Proverbios, en este caso yo voy a estar mandando un solo material, que va a ser este, un único material, y ustedes van a poder tener toda la vista de todo lo que vamos a estar realizando en estas semanas. Comenzamos justamente con la introducción, es un estudio inductivo de la Epístola de Santiago, una fe genuina. Eh, el pastor eh, o los pastores que hicieron esta, eh, esta referencia o esta compilación son Jaime y Amy Greenwood. Ellos son pastores de la Iglesia Bautista de Pilar y bueno, eh, son muy amables en dejarnos eh, ocupar este material. Lo estuve leyendo, lo estuve viendo y me pareció totalmente adecuado. Aparte está hecho con una muy buena visión para que cada uno de nosotros... ...pueda por sí mismo desarrollar una vida de estudio de la palabra del Señor... ...en este caso con Santiago. ¿Sí? Eh, esto fue hecho el año pasado, el 2019. Eh, tiene los derechos reservados, nos han permitido que lo ocupemos. Y aquí tenemos en la página que estamos viendo... ...cómo hacer un estudio inductivo. La mayoría de ustedes seguramente que debe saber... ...de qué se trata un estudio inductivo, pero por si no lo sabes... Aquí te da una guía para que lo podamos hacer eh, juntos. Comience diciendo un estudio bíblico bien fundado transforma el corazón mediante la renovación de la mente y pone a Dios en el centro de la historia. ¿Qué es un estudio inductivo? Bueno, el estudio inductivo de la Biblia es aquel que se basa en la palabra de Dios no en comentarios acerca de la misma. Después de haber efectuado un minucioso análisis de la Biblia misma, entonces y solo entonces se pueden estudiar libros sobre la Biblia. ¿Qué significa? Que no nos vamos a basar primariamente en los comentarios bíblicos, sino que vamos a ir directamente a la palabra del Señor y a partir de ahí, a partir de eh, la lectura, a partir de que el Espíritu Santo pueda estar eh, mostrándonos, marcándonos, eh, esos elementos tan pero tan eh, reveladores de Dios, nosotros ahí vamos a comenzar justamente a investigar eh, en otros libros. Los elementos del estudio, ¿con qué vamos a estudiar? ¿Sí? Obviamente que vamos a tener este, estos cinco componentes importantes. Propósito, tenemos un propósito bien claro, queremos conocer la palabra del Señor, conocer esta carta perspectiva, vamos a intentar tener una perspectiva lo más sana posible, paciencia, algo que me falta a mí y seguramente te está faltando a vos, procedimiento y petición. ¿sí? ¿Qué es estudiar con propósito? Acá nos explica un poquito cada uno de estos puntos. Para contemplar el reinado y la potestad de Dios revelada en su palabra, así comprender mejor nuestro lugar en la Meta narrativa de la escritura. La meta narrativa es la vista panorámica de la Biblia de la creación, caída, redención y restauración. Esto es el mensaje de la Biblia, sí. la creación divina, la caída del hombre, la caída en pecado del hombre, la redención a través de Jesucristo y la restauración que es la venida del Señor con todo su... Eh, con todo el efecto renovador que va a tener no solo en los habitantes de la Tierra, sino en la Tierra misma. ¿sí? Estudiar con perspectiva, que es? Tomando en cuenta el texto en el contexto de la historia y la cultura de la audiencia original. Que por eso vamos a dar un marco histórico para que podamos entender también de qué se trata esta carta, esta epístola de Santiago. Estudiar con procedimiento, son los pasos, siguiendo los pasos, ...de la comprensión, la interpretación y la aplicación. ¿Sí? La comprensión, y tenemos un cuadrito, es saber qué dice. La interpretación es preguntarse qué significa... ...y la aplicación, obviamente, es cómo debe cambiarme esta palabra. ¿Sí? Dice ahí, en, entre comillas, la interpretación fiel y la aplicación correcta... ...radican en la exactitud de tu comprensión del texto... Por consiguiente, es esencial que no descuides desarrollar esa disciplina de comprensión, lo cual en un principio parecerá difícil y laborioso, y algo que requerirá mucho tiempo de tu parte. La práctica hará que vos desarrolles hábitos de un valor incalculable que darán a luz la gran cosecha de un profundo discernimiento espiritual». Eh, Obviamente está preparado este material para personas que recién se están iniciando en el estudio de la Biblia. Y en el grupo que hemos este, conformado a través de esta invitación, hay muchos estudiantes de la Biblia que ya vienen con esta dinámica de, de comprensión, de procedimiento. Así que esto probablemente para muchos de ustedes es solamente reafirmar lo que ya vienen haciendo. Así que eh, te animo a que vos eh, que estás estudiando la Biblia hace mucho tiempo, eh, hoy los vuelvas a hacer con ese primer amor, con esa primera intensidad. Estudiar competición es adorando a Dios por quien es, confesando mis pecados, pidiéndole a Dios que me guíe, que me ayude, dándole gracias por sus bendiciones. Esto eh, no vamos a, a dejar de lado también la parte devocional, esa parte que me lleva a... A buscar a Dios, a amar a Dios, a adorar a Dios, a agradecer a Dios. Y estudiar con paciencia para el largo plazo. Obviamente todo aprendizaje precisa mucho esfuerzo. Y esto también va a precisar mucho esfuerzo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos este estudio inductivo? ¿Por qué estamos tomando esta modalidad? Bueno, el estudio inductivo de la Biblia es... Guiar al estudiante al contenido de la escritura de tal forma que fundamente la doctrina de su fe en la comprensión e interpretación legítima de la escritura como resultado de un espíritu de oración y ponga en práctica esos preceptos que ha abrazado. El estudiante de la escritura que aprenda inductivamente y aquí nos da una serie de beneficios. Dice, ¿Estará equipado para estudiar la palabra de Dios ...por cuenta propia. ¿Saben? Lo maravilloso es que podamos cada uno de nosotros tener estos objetivos. Aumentará en su conocimiento de Dios y sus caminos. Crecerá su amor por Dios mismo. Estará preparado para enfrentar las enseñanzas falsas. Será fortalecido grandemente en su fe personalmente. Reconocerá la autoridad de la infalible palabra de Dios en su vida diaria... Y se dará cuenta cada vez con mayor impacto de todo lo que significa estar en Cristo. Es decir, estudiar inductivamente nos va a llevar a que vos, que yo, que todos los que estamos aquí en esta eh, comunidad de fe, eh, intentando eh, estudiar, intentando descubrir aún más esas enseñanzas preciosas de la palabra del Señor... Nos va a llevar a que nos fortalezcamos en fe, a que vayamos madurando. Y este es un objetivo, es una oración que tenemos cada uno de los que nos acercamos a la palabra de Dios. Queremos que Dios mismo nos esté marcando en nuestras vidas. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesito yo para llevar a cabo este estudio inductivo? Bueno, una Biblia de Ser Posible Reina Valera 1960. Va a ser la Biblia de cabecera o los textos de cabecera, aunque también vamos a estar utilizando diferentes versiones. Si tenés la Reina Valera 1960, mejor. Un diccionario. Podemos usar el diccionario de la lengua española, ¿sí? el de la Real Academia Española. Y ahí tenemos justamente un enlace para poder eh, tenerlo a través de internet también. Y si no... Un diccionario que vos tengas en tu casa. Seguramente eh, muchos de nosotros en nuestras casas tenemos diccionarios. Esos diccionarios nos van a servir muchísimo. Lápices de colores, si es que vas a imprimir esta, este material, estas páginas. Lápices de colores para que vayas marcando con diferentes colores justamente lo que te vaya llamando la atención. Y vamos a trabajar con algunos recursos eh, en la red o en la internet. ¿Sí? Ahí tienen una página que se llama indubiblia.org. Es una página buenísima, es una página que tiene muchísima información y vamos a recurrir a ella constantemente. De hecho, en esta primera lección vamos a estar intentando mostrar cómo funciona esta página. Eshword eh, es una um, aplicación, es este, un programa que eh, ya lo, lo vine hablando en el estudio pasado, en el estudio de Proverbios y que te lo recomiendo, si lo podés tener en tu computadora. Y si no, MiShort, M-Y-Short, así como tenemos en el Ishword e eh, es una aplicación para celular que también la podemos estar descargando. Ahí tenemos para aquel que tenga computadora, aquel que tenga una PC, puede bajarlo a través de YouTube con esas instrucciones. El diccionario Strong, eh, si tenés Ishword e ya lo tenés ahí en, en, en ese mismo programa ¿sí? Para encontrar las definiciones en el idioma original Tesorero de conocimiento bíblico de Powell Son referencias cruzadas Y ahí tenés justamente eh, el, la, la dirección para bajar eh, estos, eh, estos libros, estos diccionarios ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros vamos a estar necesitando Aquí tenemos la, ya la introducción a nuestra primera clase Estudiar con propósito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 el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Esto dice Santiago 1.5. Bueno, aquí tenemos el, el organigrama de nuestro estudio, eh, es, este, basado en el estudio Demuestra tu Fe por la Editorial Bautista Independiente. Y tenemos eh, lo que vamos a estar eh, analizando en estas semanas. En la primera semana vamos a estar analizando solamente el versículo número 1 y donde vamos a eh, comenzar con nuestra introducción. La semana número 2 vamos a estar analizando del capítulo 1 los versículos 2 al 8 y el título de esta semana van a ser las bendiciones en tiempo de prueba. La semana número 3. Vamos a estar analizando del capítulo 1, los versículos 9 al 18 y esta semana tiene como título Resistiendo la tentación. La semana número 4, vamos a analizar desde el versículo 18 al 27 del capítulo 1, el final del capítulo 1, la fe que marca nuestra manera de vivir. La semana 5, vamos a estar en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 13, obedeciendo la ley real. La semana 6... El capítulo 2 del, del versículo 14 al 26, la fe muerta y la fe viva. La semana número 7, pasaremos al capítulo número 3, versículos 1 al 12, domando la lengua. La semana número 8, capítulo 3, del 13 al 18, la sabiduría de lo alto. La semana número 9, capítulo 4 ya, versículos 1 al 10, venciendo al mundo. La número 10, 4, 11 al el Capítulo 5, versículo 6, tres modales mundanas. El, la semana número 11, ya estamos en el capítulo número 5, desde el versículo 7 al 12, aprendiendo a tener paciencia. Y la última semana, vamos con el capítulo 5, desde el versículo 13 al versículo 20, enfrentando la aflicción. Tenemos un apéndice, desde los textos de la Reina Valera, los atributos de Dios... Y las referencias que nos van a estar dando un poco más de información. Bueno, y aquí comienza ya nuestra semana número uno con la introducción. Que esto lo vamos a estar viendo esta tarde o esta noche a las 20 horas en nuestra primer clase virtual a través de Facebook Live. Yo les voy a pasar el enlace. Bienvenidos a todos los que están estudiando esta carta de Santiago. Espero que te sea de mucha bendición. Antes de cerrar, oramos para que... Todo lo que estemos comenzando en este tiempo, en el nombre de Dios, lo podamos terminar. ¿sí? Yo te animo a que lo que comencemos lo podamos terminar. Esta es una oración que quiero que la hagamos juntos. Dios, gracias porque estamos comenzando este estudio, lo estamos haciendo en tu nombre, lo estamos haciendo con mucha expectativa, pero también lo queremos Completar. Queremos que estas 12 semanas puedan ser semanas no solo de estudio bíblico, sino de revelación de tu palabra. Que tu palabra pueda estar haciendo eso que siempre hizo, Señor. Pueda estar entrando en nuestros corazones, entrando en nuestras vidas con una, eh, como si fuera una espada afilada con doble filo, Señor. Que pueda estar llegando a lo más profundo y pueda estar impartiendo esa sabiduría esa guía, ese, esa renovación, esa restauración, esa sanidad a nuestra alma. Señor, lo necesitamos. Estamos aquí como un grupo que quiere alabarte, que quiere adorarte, que quiere aprender de ti. Gracias por este tiempo, gracias por cada valiente que se está animando a estudiar tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos hoy, martes a las 20 horas por Facebook Live, y si no podés verlo hoy, no hay problema, lo vas a ver si querés en nuestra grabación. Que Dios te bendiga.